Bien, una vez que tenemos creado el blog, estamos en la página de edición a la que hemos accedido desde Blogger. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros presionamos este botón, abre otra pestaña en la que podemos ver el estado real de nuestro blog. Nuestro blog ahora mismo está en blanco, no tiene nada. Bueno, eh, Cosas que tenemos que conocer. Volvemos a la pestaña de Blogger. Las entradas. Las entradas son mensajes de texto en los que podemos eh, incluir audios o vídeos o imágenes que van a aparecer aquí en el centro del blog. Más cosas. Las páginas. Las páginas son como subsecciones dentro del blog. Las páginas podemos localizarlas dentro del blog o bien aquí arriba o bien a un lado, eso lo decidiremos nosotros, entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar el blog es crear una entrada, para crear una entrada presionamos el botón entrada nueva y se nos abre un editor de texto en el que nosotros escribimos un título y podemos escribir un texto Y le damos publicar. Una vez hecho esto, si queremos podemos compartirlo en Google+, más, Bueno, cancelamos, no queremos compartirlo en ningún sitio. Si nosotros presionamos ahora ver blog, veis que ya aparece aquí nuestra primera entrada. Ya hemos creado algo para que los demás puedan ver. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear páginas nuestras secciones en las que vamos a ir colgando cosas de distintos, de distintos tipos. Para crear una página lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio en el que vamos a alojar las distintas páginas o pestañas que vamos a tener en nuestro blog. Por lo tanto tenemos que venir a diseño y decidir dónde queremos el, el espacio donde vamos a colocar las, las pestañas, las páginas. Este puede ser un buen espacio, a, poner, a añadir un gadget, por lo tanto tenemos que añadir un gadget. Y vamos a buscar un gadget, que es una especie de aplicación que se llama Páginas. Bajamos, bajamos, bajamos, y aquí lo tenemos. Botón derecho, eh, perdón, eh, botón con el símbolo más, y le llamamos los Páginas. damos guardar una vez que ya tenemos lo veis aquí el gadget páginas podemos crear páginas nosotros vamos a crear una página nueva que se va a llamar tutoriales escribimos un texto que luego podremos modificar página es el lugar al que acudir cuando queráis ver un tutorial de alguna aplicación. Y le damos publicar. Bien. Eh, volvemos a diseño para comprobar que esta página va a aparecer dentro del Gadget eh, Páginas, aquí, Gadget Páginas, le damos Editar, vemos que en la, la página Tutoriales no aparece marcada, por lo tanto ahora no aparecería en nuestro blog, pero lo único que tenemos que hacer es marcarla y guardar la configuración. Y ahora si vamos a ver el blog, Tendremos la primera entrada que hemos escrito antes y la página Tutoriales. Si hacemos clic en ella, tenemos el texto que hemos escrito. Podemos añadir tantas páginas como queramos. Y esto es todo. Hasta luego.